Y bueno chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Lupa Fine y es haciendo un diseño, un logo. Comencemos.